Presentación formal que tienen estos recomendados en nuestro canal de YouTube. Vayan ya mismo a ver, nos buscan como Radio Estación Sur y no saben lo que es, se pueden parar. De paso, cuando van ahí, se, se suscriben. le dan tuk. ¿Ustedes están suscritos? ¿Cómo ¿no? le dan? Sí. Tuk. Ahí está, y, ahí se y activan la campanita. Activan la campanita también para que le lleguen las notificaciones cada vez que Radio Estación Sur transmite en vivo, que cada vez es más seguido. A la mañana, a la tarde. En programas de música, en programas informativos En programas de los productores del cordón, flor y fruta hortícola de nuestra ciudad En este programa, todo el día y todo el tiempo se actualizan los contenidos de nuestro canal de YouTube Así que vayan ahí a suscribirse y a darnos un abracito virtual Me encantó la propuesta eh, ¿Por dónde arrancamos la ronda de recomendaciones? Eh, yo arrancaría con el señor Pablo Antonini Ahí está, bueno bueno, muy bien, me dio involuntariamente, eh, sin habernos puesto de acuerdo previamente, un pie Martina la hace un ratito, porque eh, siempre rockero, lo que voy a recomendar es un libro para sí. el fin de semana, para este, los espacios entre que eh, se va a las salidas y a las propuestas seguramente más rockeras que también allá en la mesa. Y hablamos de un libro que nombraba Martina, que es La Casa de la Calle 30, una historia de Chicha Mariani, libro escrito por nuestro amigo Laureano Barrera, que es, eh, en algún portal lo han caratulado como la eh, biografía definitiva de Chicha Mariani, yo la verdad no tengo para comparar con otras, pero es un texto muy bien escrito, muy completo, muy documentado y a la vez muy llevadero, muy, muy ágil para, para leer, un texto que se mete incluso en terrenos incómodos como por ejemplo la, las diferencias entre Chicha y Estela las razones por las cuales se separa la, la asociación abuelas de Plaza de Mayo original la falsa Clara Anaís, si recuerdan que aparece digamos que tiene la capacidad de narrar y de abordar muchos de esos tópicos con mucho respeto eh, y a la vez con mucha seriedad y con mucho dinamismo, es un libro que demandó muchísimos años de trabajo, el autor se mete en la trama, nos cuenta un poco de esos años de trabajo, de su vinculación, descubre en un momento que son parientes lejanos, con Chicha, eh, dato que aparece en el transcurso de la investigación, que no estaba en el medio, y es un libro que nos, eh, alrededor de, eh, bueno, la, la masacre, el ataque a la casa, eh, se entrecruza con la vida, obviamente, de Chicha Mariani, con la lucha de las abuelas y también con los distintos contextos políticos y sociales que van atravesando, eh, nada más y nada menos que esa vida, que es eh, el, el reflejo de, de, de varias generaciones y de varias etapas de lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Y esta cosa, bueno, este, este, que nos deja... Eh, el caso de Clara Anaí, ¿no? los amagues, las apariciones, las frustraciones y eh, la voluntad férrea de seguir y seguir y seguir en, en, en esa carrera que continúa la asociación Anaí, por supuesto, en estos momentos. Es decir, es un libro que combina una historia fuerte, indispensable, muy bien documentada con una narrativa ágil, dinámica, que además no le rehuye a nada y que tiene la capacidad de meterse en todos los temas con estas características, con mucha información, con mucho dinamismo y con mucha altura. La Casa de la Calle 30 de Laureano Barrera, entonces, es mi recomendado para este fin de semana, donde tenemos además bueno, la vigilia y estas fechas tan, tan importantes y significativas para la memoria y para el presente. Totalmente, me da, me dieron ganas de verlo, ¿eh? hace, poco fue hace, sí, sí, meses, hace poco la presentación. Sí, sí, hace poco y se siguen haciendo presentaciones, nos contaba Martina que hoy va a estar el autor también ahí sí. en la vigilia, y seguramente tenga más, más presentaciones, porque no me acuerdo ahora la fecha exacta, pero está recién salido del horno, creo que hace dos meses, no más que eso salió al ruedo. Este, Más que recomendable el libro de Laureano Barrera, La Casa de la Calle 30, una historia de Chicha Mariani. Ya que estamos en recomendaciones vinculadas con esto, agrego como un, una pequeña postilla visitar la calle, la casa de calle 30, sí. que se puede realizar todos los fines de semana y visitas guiadas, es un lugar realmente muy movilizador, muy fuerte, y que tenemos acá, en la ciudad de La Plata, para conocer un poquito más la historia de, de Chicha, de y todo lo, lo que la vincula. Así que si nunca fueron, una recontra recomendación sí. en paralelo también al libro de, de Laura Barrera, que debe ser un golazo, estoy completamente seguro, así que lo voy a comprar en cuanto pueda. Um, Ustedes saben que siempre quise, quise ir y por, por una cosa y por la otra no, nunca fui a la casa bueno, María ahí, de está. ahí está. Así que todos los fines de semana la, son las visitas guiadas. Bien, bueno. También otro dato para anotar en estas recomendaciones. Lauren le ¿tiene, ¿tiene algún vínculo? Eh, pensando. es verdad, mira, sí, pensando tiene vínculo. en lo que veníamos hablando, pero bueno, al ser también de, de familiares. Eh, les voy a recomendar un disco Un disco, me gusta a Cambiamos ver. un poco de ángulo de, de libro a disco Porque ayer fue la presentación de este disco De La Fuerza Y ahí hay un guiño a Darío Nicolás Becchetti Que le gusta este nombre Porque eh, justamente la justificación Es por La Fuerza de Star Wars ¡No! Sí Mirá vos Me encantó el, el nuevo disco de Carmen Sánchez Viamonte Que se presentó en el día de ayer en Guajira eh, un guajira eh, totalmente explotado. Pero necesito ver Carmen con un sable láser ahora. Eh, no tiene, no tiene, no la tapa no tiene, no tiene ese dibujo, pero en la nota que hicieron esta semana nuestros compañeros del amplificador, nota que pueden eh, ver ahí en estación sur.ar, eh, que está subida, y también cuenta un poco Carmen cómo pensó este disco. Eh, y explica esto de, de la fuerza a partir del concepto de, de Star Wars y cómo es que la fuerza se da entre las relaciones humanas y qué es lo que trata un poco el disco. Conocen cuál es la inspiración que tiene George Lucas para crear el concepto de la fuerza, ¿no? ¿Cuál? La o sea. religión. Ajá. La religión es una analogía, es una referencia para hablar eh, de la religión y de la fe religiosa, un poquito más cerca de, de, de la idea católica, si se quiere pero en términos más este, conceptuales, porque cuando uno se pone a analizar qué es la fuerza, cuando tienen que explicar a los jóvenes que es la fuerza, dicen, bueno, es lo que rodea a todos los seres vivos. Sí. Está, se me ríe la verdad no sé, pero yo no puedo creer. Eh, el momento de nerd, por eso. No tiene nada de nerd si es de masa. Es una discusión. Es polémico, eso. ¿no? No, no quiero desviar el tema, pero me parece sí. que tiene más que ver con conceptos, en todo caso, vinculados a otro tipo de religiones que la católica... Claro, o, por eso o... digo... Por eso digo, porque además en Estados Unidos no predomina la católica, en Estados Unidos predomina el protestantismo. Entonces, se acerca un poquito más a la idea, si se quiere, católica, pero no no es específicamente el concepto de la fe en la religión católica, sino en términos más genéricos de, de, de todas las religiones. Y esto contado por George Lucas, además. No, no es que mi opinión no me contado por me George Lucas. una carta, bueno, de, de, Ay, después la, la Entonces, Voy a googlear un poco y la seguimos. Perfecto. Esto no, no, es, es un dato, no una opinión. En realidad voy a escuchar a Carmen Sánchez Viamont. ahí Y después, si tengo tiempo, me fijo qué dice George Lucas. Sí, volviendo, nada, artista, sí. volviendo un poco al disco a la idea del de, disco de Carmen Sánchez Viamonte de La Fuerza, se presentó en el día de ayer decíamos, pero va a haber otras presentaciones va a haber una presentación el próximo fin de semana en Capital Federal en el Centro Cultural Morán quedaban entradas, parece que es el 24 de septiembre, pero bueno, por ahí queda un poco más lejos, pero avisó en el día de ayer que eh, iba a haber nuevas fechas en La Plata y posiblemente en un lugar más grande aún lo, lo dejó ahí eh, entrever eh, Carmen. Así que la verdad, se los recomiendo un show espectacular, el de ayer, que la sí. verdad de, eh, está en otra faceta Carmen Sánchez Viamonte, que la verdad, muy rockera, una banda espectacular también tiene, eh, un despliegue de sonografía, y la gente que las pudo ver estaba muy. extraordinaria muy artista exaltada. Carmen, eh, extraordinaria. Es porque una, vez una es, gran artista se puede caer muy bien, muy simpática, acá la queremos mucho en la radio, la, la escuchamos desde hace muchísimo tiempo. Pero además de todo esto hay que decir, es una extraordinaria artista, Carmen Sánchez. Sí, de sí. Moto, que, sí. Que tal ponemos... cual, un orgullo local. Totalmente. totalmente. Sí. Y cada vez... Pa para quienes están viendo la transmisión por YouTube, el muchacho que aparece en la foto al lado es un artista invitado del disco. <risa> sí, estuvo ayer, estuvo ayer cantando con la, Carmen la, Sánchez y La, la Valdé, operador, ¿no? ¿Dónde estará ese dueto <risa> en el disco? Mirá, en un una próxima fecha, Carmen Sánchez Villamonte y Lauriano Seapa. ¿Por qué no? No, nunca vale. Me gusta, no, no? claro, <ríe> gusta esa combinación. Eh, Ustedes saben que eh, Laureano viene de una vez a tanto, y nosotros le hacemos esto, le ponemos una foto de él cantando. ¿Ustedes les parece? No está bien. es una foto de él, ¿cómo va a estar.? Este, salimos bien igual. No hay ningún tipo de intencionalidad, claro. Bueno. Eh, bueno, me, me gusta mucho, eh, mucha gente me ha recomendado el nuevo disco de sí. Carmen Sánchez Diamonte, porque hay un cambio, y también me parece que hay algo que ella te transmite cuando la escuchas, que es mucha paz. Es un artista que, uh -huh. que más está decir lo bien que canta. Es, es increíble lo bien que canta y la voz. Que bueno, tiene, la, la paz que transmite. Eso es lo que iba a sumar. A todo ese talento que ya venía teniendo, que sa sabemos que, que canta increíble, que tiene una voz súper destacada, le sumó, por lo menos en el día de ayer, una actitud arriba del escenario donde eh, eh, hoy. Eh, eh, que hasta ahora no habíamos visto, sí, digamos. Un, un paralelismo, una especie de celeste Carballo, digo, con una guitarra y roqueándola lo más posible. Eh, increíble, increíble total. Así que lo recomiendo el disco y recomiendo que cuando puedan ir a ver a. A Carmen en La Plata o en donde sea eh, Vaya Esta semana estuvo en Radio Estación Sur También lo pueden ver en nuestro canal de YouTube escribirte algo, encuentro las Tengo una recomendación A partir de un evento fortuito Que me sucedió Ah, ahí está ¿Qué? ¿Cuál? Eh, tenía un ratito que tenía que hacer tiempo y encontré en YouTube una breve descripción de Dunkerque. Dunkerque, Dunkerque es una... Eh, voy a hacer una recomendación paralela. Hay eh, una película que se filmó hace poquito. Resulta que Alemania está atacando a Francia. Sí. Los franceses dicen, bueno, no. guerra mundial. Claro, segunda guerra mundial. Nosotros tenemos una línea para defendernos que es muy grosa, que es la línea Maginot. Así que vamos a estar con la espalda cubierta por un rato largo. Los alemanes le entran por un bosque. Que ellos no se esperaban, los franceses, Inglaterra manda un refuerzo, y una tropa de emergencia, ya con eh, la Segunda Guerra Mundial ya consumada, cuando llegan las tropas inglesas a, a resguardar, a, a, a proteger un poquito más la frontera francesa, los franceses le dicen, muchachos, estamos en la B, no tenemos absolutamente nada, nuestra única esperanza era la línea Maginot, y Alemania se mandó por un bosque, no pasó nada con la línea Maginot, de que estamos en la B. Los ingleses dicen, bueno vamos a retirar entonces a nuestra gente, porque es una derrota segura, nos quedamos sin ejército en 1940, recién iniciada la guerra, es una tragedia, se termina el mundo, Europa, todo, una situación, entonces el tema era cómo hacían para retirar a todas esas tropas que habían llegado a Francia a defenderles y se encontraron con una situación mucho peor de lo que imaginaban. A partir de ahí sucede Dunkerque, que es eh, un operativo militar, y evacuación civil. digamos, evacuación exactamente logran evacuar 300.000 soldados más o menos, que se le escapan porque claro, estaban entre el mar entre el canal de la mancha y el ejército alemán que se les venía encima a hasta lo que quedaba de, de esta tropa, lo logran efectivamente eh, lo, las tropas francesas que quedaban les dan el tiempo para poder evacuarse, bueno, sacan efectivamente, este pequeño mini documental que encuentro me relata dos hechos que yo no conocía que era que también hubo partidas desde dos o tres puertos más Dunkerque es el más famoso, fue el sí. más grande pero hubo dos o tres puertos más eh, de donde también salieron gente y yo dije, qué cosa extraordinaria la Segunda Guerra Mundial porque no importa cuánto la leas cuántas películas veas, cuántos documentales y encuentres, dando. cuántos testimonios siempre hay una historia que todavía no conocías y que es una cosa notable y eso me lleva, toda esta introducción es para llevar al recomendado de hoy sí. que ¿Qué es Eventos de la Segunda Guerra Mundial a todo color es un documental que se salió en 2019. Siempre recibo mucho bullying cuando lo recomiendo por el nombre. Claro, Eventos además, de la Segunda Guerra Mundial a todo no color era de un Recomendado sí, no además. lo estoy viendo en YouTube y <risa> dice Events of the World War In color. Exacto, que es el nombre original en inglés. En Netflix lo pueden encontrar como eventos de la Segunda Guerra Mundial a todo color. El nombre, yo sé que no suena muy seductor. Recibo desde hace mucho tiempo mucho bullying cada vez que lo recomiendo, pero se van a encontrar una serie realmente extraordinaria que además se puede ver en cualquier momento, ni siquiera es que la tenés que ver en orden, no tenés que... Ahí claro. continuar. Agarrás un capítulo porque justo ese día no tenés nada que ver y estás almorzando, cenando, menos sé que si yo lo tenés un toque y te va a contar una historia realmente extraordinaria, increíble, eh, sobre la de Rumdel que nunca se agota y que además te la cuenta todo color. <ríe> Obvio. Como, como un eh, este, agregado extra. Así y que, ya de paso bueno. costumamos eh, recomendar ver... Eh... La película de Christopher Nolan. Eh, eh, Duker, que es espectacular. Es espectacular, sin duda alguna, así que como un recomendado paralelo. ese ya sí requiere mm. un poquito más de atención, es una película vieja escuela, Bien. qué sé yo. Bueno. Esto lo pueden encontrar, para mí la gracia que tiene es poder ver toda la serie completa, no de capítulo por capítulo, qué sé yo, o ver así algún capítulo random cuando te pinte y te vas a encontrar eh, historias realmente muy, pero muy entretenidas más allá de ese nombre tan buleable. Estos han sido los recomendados, recomendados de esta semana, creo que estamos todos. Estamos todos. Eh, sí, en en realidad faltas vos, pero Darío tiró dos. Así claro, sí, si yo no. Así que te cubrí yo. La, la, la proporción personas recomendaciones está cumplida una vez más. Yo ahora estoy mirando los simuladores, porque el 29 la sacan de la, de la N roja, uh. y ese sería mi recomendado. Si alguna vez en tu vida no viste los simuladores, no seas como Robertina, mira los simuladores, porque es una gran serie Para. en no, ¿No viste nunca los país. simuladores? En plena crisis de 2001, es la primera vez en mi vida que estoy viendo Uf, los simuladores. Muy, bueno, bueno, pero ves es que terminamos bueno. el programa de acuerdo en algo, encontrando la ah, unidad... Wow. La unidad nacional, ahí está. Unidad ahí. Nacional.